Bueno, nosotros continuamos con la primera edición de Noticias Ave Ayala y se lo veníamos anunciando de la importancia de los cítricos en nuestro país y la exportación en cuanto al ingreso que genera a Bolivia. Se habla de alrededor de 16 millones de dólares. Y claro, se viene el Día Nacional de la Protección de los Cítricos. Mire, por ejemplo, ahorita disfrutando de una rica y deliciosa Mandarina Que a veces escasea en la ciudad de La Paz y es por temporada, a veces ni la conseguimos Pero justamente para hablar de este tema permítame saludar porque está con nosotros nuestros invitados Está con nosotros el señor Edi Quino que es responsable departamental de Sanidad Vegetal Y también el señor Gonzalo Condori encargado del programa de Sanidad Vegetal ¿Cómo están? Muy buenos días caballeros, bienvenidos Muy buenos días, eh, saludar a Avia por hacernos esta invitación en conmemoración eh, el SENASAG al Día Nacional de Protección de los cítricos. Esto con el objetivo de prevenir el ingreso del Huanglongbing, una plaga cuarentenaria para Bolivia que no está presente en Bolivia pero sí que ingresaría, afectaría a todos nuestros productores y no existiría esta producción de cítricos. Claro, y cuando hablamos de la producción, hablamos efectivamente de lo que es la mandarina, la naranja, el melón y todos los derivados justamente del cítrico. ¿Cuáles son las acciones que se están asumiendo efectivamente para evitar y prevenir de que eh, este... ¿Qué es? Como un, un, es una un, bacteria. Una, esta bacteria afecte a los cítricos. ¿Cuáles son las acciones que se están asumiendo? Bueno, lo, lo primero que ha he hecho el Senasa es extinguir el ingreso de cítricos a nuestro país de países que tienen la presencia de esta bacteria, ¿no? que causa el, la muerte progresiva de las plantas y su única forma de prevención es la erradicación total de las plantas. Entonces hemos restringido el ingreso de estos, produ de estos productos de cítricos de países que tienen esta plaga. y además lo que hace el Senasat, este Certifica la producción de plantines. El, registra, el registro les da el registro para la... Señores, de, decía de países que ya tienen, ¿qué países eh, están contando ya con esta bacteria? En nuestros países vecinos estamos en Brasil, Argentina, ¿no? los que tienen eh, eh, reportados a nivel mundial lo que es la presencia de la bacteria causante del Bing. Bueno, y señor Gonzalo, justamente también resaltando todos los trabajos y lo que se están haciendo y los programas también efectivamente para poder eh, precautelar y cuidar lo que son nuestros cítricos y garantizar, porque esto es garantizar también la salud de los consumidores. Bueno, la, la actividad que hacemos en, en, en el campo, juntamente con nuestros productores cítricos, es pues la capacitación para la producción libre de plagas. Eh, aquí tenemos una inmensidad de productos, ¿no es cierto? Eh, tenemos más de 12 variedades de cítricos. Tal vez la gente no conoce este pequeño cítrico, que es un quinoto. El famoso quinoto. El famoso quinoto, que no lo conocen. Entonces, hemos traído algunas variedades para que lo puedan conocer. Pero más aún, eh, las actividades que hacemos, eh, hacemos la detección del cidio, tal vez de mi compañero, el ingeniero Gonzalo Condori, el que está encargado de, de la parte de programas del área de sanidad vegetal, nos puede explicar qué es lo que hacemos con nuestros técnicos. Perfecto. Entonces, Gonzalo, el micrófono, es todo suyo. Eh, bueno, primeramente, muy buenos días. Bueno, como dijo ya el ingeniero Erickino, nosotros estamos haciendo la vigilancia eh, con relación a Huaglumbi, que es el HLV. Nosotros hacemos eh, zuteos en diferentes municipios, Lo tenemos trampas instaladas en los municipios de Caranavi, tenemos en el municipio de Alto Beni, Palos Blancos y Xiamas. Para hacer, o para, en sí, para detectar al, al vector en sí, el insecto, nosotros eh, hacemos, eh, ponemos estas trampas, ¿Me permite, por favor? Es que está aquí, estas aquí, trampas amarillas pegantes, es el medio de... Verificación para detectar al insecto vector, que es una, un círido, una chichazita, el diaforina citri. Es el vector, es el que trae la enfermedad. Ya, por estas trampas nosotros la ponemos hasta el momento, de acuerdo al laboratorio, observaciones, aún no lo tenemos en el departamento de La Paz al vector. Estos, estas trampas es como que adhesivo, como un exacto, pegamento, exacto. ¿no? Efectivamente, donde el mosquito llega y efectivamente queda ahí pegado. Exacto. ¿Verdad? Bueno, si pueden observar justamente en esta plaqueta que tengo en mis manos, claro, esos puntitos es efectivamente el vector, los, no, no, no. los animalitos. Son que ingresan, insectos, insectos que van cayendo ¿no? acá, lógicamente, pero nosotros vamos al laboratorio y lo observamos. No tenemos aún el vector en el departamento ah, ya, de La Paz. Ah, ya, perfecto. Pero este es el que... Podría detectarlo, exactamente Si es que cayera algún insecto nosotros, en el caso del, del vector, ya lo podemos deportar. Pero no lo tenemos por el momento en el Departamento de la Paz. Cuando hablamos de que este vector que ha estado presente justamente en, en Brasil, ¿no? Eh, ¿Se habla de cuántas han sido las hectáreas o la producción de, de, de los cítricos que se han perdido, por ejemplo, en ese país? ¿Y cuánto se llegaría a perder si es que este, esta bacteria llegara? Eh, eh. Lamentablemente, si es que llegará, podríamos perder más del 80% de la producción, incluso devasta hasta el 100%. En un año su, su diseminación es progresiva. En un año puede eh, afectar a... Si hablamos de 10 eh, en porcentajes, el 80% de un cultivo. Entonces un productor estaría perdiendo, aparte de, de, su, de sus plantas productoras, su ingreso económico. Porque esta, una vez que ingresa la plaga, tenemos el vector, va diseminándose y la planta no tiene cura. Ya, ya para ir finalizando, ¿cómo está la... Eh... ¿Cómo se consume en Bolivia lo que son los cítricos? Porque, por ejemplo, cuando hablamos en La Paz, por ejemplo, la mandarina no la tenemos todo el año, ¿no? Uh -huh. Es una fruta que es por temporadas. Entonces, cuando hablamos del consumo de cítricos en nuestro país, ¿cómo estamos? Gracias a Dios, la, la producción de cítricos a nivel del departamento de La Paz nos abastece. Ahora tenemos la producción de naranjas tempraneras. Tal vez han probado nuestros consumidores esas naranjas dulces que salen en los meses de marzo, abril, eh, las naranjas tardías que justamente ahora las tenemos y que nos abarcan hasta noviembre y diciembre. Entonces casi estamos queriendo nuestros productores eh, abastecer al mercado casi todo el año. Y ahí ustedes se so, so podrán sorprender que, qué variedad es esta, ¿no? que algunos lo conocen, algunos conocen, es la Siete Sabores, una, un injerto de la toronja. ¡Qué ¿no? grande es! Es grande, ¿no? Un cítrico. Y esta es otra, es, supuestamente pareciera un limón, pero es una, es una naranja también fluida muy deliciosa, ¿no? Entonces, ¿Eso eh, es una naranja? Es una naranja. Ah, bueno, pero por aquí por lo menos hacemos un juguito para todos. ¿No? Con esto se puede hacer prácticamente un litrito de juicio. Bueno, yo quiero agradecer justamente al señor Eddie Quino, que es responsable departamental de sanidad vegetal, y también al señor Gonzalo Condori, encargado de programas en sanidad vegetal. Y claro, a consumir más de que son los cítricos en nuestro país, que son tan nutritivos, y que gracias al Senasac están garantizados para el consumo. Quiero agradecerle muchísimas gracias por estar presentes en Aviala. Muchas gracias, pues, pues, siempre que seamos de queridos vamos a estar informando de las acciones que hace el Senasa. Ok, ¿Bolívar Stronger? Bolívar. Muy bien ahí ustedes, excelente. Es momento de los deportes. Mire, ya tengo aquí una naranjita para el jugo y mientras tanto yo me quedo consumiendo esta rica mandarina para saber qué es lo que pasa en los deportes.